viaje tranquilo el viaje viaje tranquilo me tomaré una foto regreso luego más pronto Hablar del norte del país es hablar de la terminación de nuestra cultura donde llegó la última batalla que hizo en el lago eh, de Yahuarcocha justamente cuando ese lago se teñió de, de sangre, lógicamente, ¿no? Y militarmente avanzaron los, hacia los pastos y quillas inglas, pero únicamente de manera militar, dominado. Por eso nosotros no hablamos de, tenemos otro tipo de aceptación. Es diferente. Socialmente no pudieron, porque prefirieron otra cosa. Dice que las cosas cuando a su debido tiempo llega al sitio adecuado. En muchos viajes que he realizado con uno de los mejores arqueólogos de ir, disculpen, antepasados, por ejemplo, Casito con y Camaño y todo, pero actualmente y que lamentablemente falleció don Germán Bastidas, hicimos muchas eh, investigaciones arqueológicas, hablando de, por decir, de, nos íbamos al río Guaitara en Colombia, Avanzamos a Pupiales, Pupiales, bueno, Piedra Ancha, estábamos en muchas excavaciones. Avanzamos hasta el norte cuando nos encontramos con la cultura eh, pasto, con la cultura cuasmal, negativo del Carchi, la cultura de Artal. Y veíamos que en los bolillos siempre existía algo muy significativo, no únicamente para el norte, sino para él. En general, integración. Cuando traían mitimaes o llevaban mitimaes a otras poblaciones, era porque realmente era gente de valor. Yo decía y conversaba antes de ayer con uno de los, el último caspicara que yo le digo, y queda, y queda. Aún vive actualmente también. Plasma, plasma su, sus obras en lo que es el tallado de una madera. Y hablando del barroco, y conjugando y, y saludándolo a mi gran amigo, el maestro eh, Jaime Romero, en el barroco plasma todos los elementos que significan eh, el barroco realmente de este mestizaje, cuando vemos con pétalos, eh, con tallos, diferentes elementos que realmente afloran el quehacer de la... De, de la cultura, en esto de, de la, no únicamente la pintura, sino la escultura eh, la cerámica muchos, muchos elementos más que, que en ese aspecto. maestro permítame felicitarle sus obras que están plasmadas en la naturaleza, en lo que somos nosotros, nosotros somos como decía Luchito son carbono, hidrógeno oxígeno y nitrógeno Mire que, por ejemplo, cuando se admira una pieza arqueológica, uno se estudia y muchos aspectos se ponen de manifiesto. Como decía mi gran amigo, que bueno, todos son desconocidos, ¿no? Pero hablaba de la gastronomía y es ahí donde afloran también. El único medio de comunicación que ellos tenían para las próximas generaciones, ¿qué era? Dejar en piezas arqueológicas, todo lo que realmente ocurría dentro del aspecto social, económico, político. Esos son nuestros libros. Exacto. Libros? Y yo le decía a mi gran amigo Jaime, cuando en sus obras plasmaba, las cosas se hacen a su tiempo y a su medida. En un pequeño, pequeño les digo, porque este señor, museo que tengo arqueológico, me llega una pieza, no sé por qué nos llega, a, a determinadas personas nos llega, y me llega esta pieza, ¿de quién? De gente de perucho. Y llega de gente de perucho, pero esta me llega de segunda mano. ¿Por qué? Porque de primera mano le llega, lógicamente, a personalidades distinguidos dentro del país y ellos no van a llegar a dejar cualquier cosa entonces se reúnen un conglomerado eh, número de personas de, de Perucho y va y le hace la entrega de esta pieza arqueológica conversando con él me dice Sergio eh, a ti te corresponde eso le cogí le habló por muchos años dentro de, de mi pequeña no sé, pero cuando estamos con el maestro y a propósito es mi autoridad con, con orgullo le digo el rector de, de la institución que yo lo manejé por más de 12 años y estamos en transición porque él acaba de posesionarse hace 15 días y me da orgullo de... entonces decía no, las cosas deben estar donde corresponde yo le dije al maestro a esto le corresponde Porque Perucho es un conglomerado Lógicamente como le habíamos escuchado al, a, a mi compañero Extraordinario Yo quisiera que antes de hacerle la entrega A, a Jaimito Nos dé una explicación uh -huh. técnica A usted que es conocedor Por favor uh -huh. Luchito. A ver chicos, ¿qué es? No sé <risa> Una o zarigüeya Una zarigüeya ¿Pero qué es esta zarigüeya? Preñada, embarazada, llena de vida. ¿no es sé. cierto? Así de fácil. Está panzona esta zarigüeya. ¿Qué representa la zarigüeya para nuestra cosmovisión? Es la fecundidad, es la reproducción. Esto significa. Y cuando una zarigüeya está llena, significa que hay mucha vida, mucha fecundidad dentro de ella. Si ustedes le ven ahí, ¿qué, ¿qué observo? El sol, ¿no es cierto? Es el centro del sol. Esto es lo que dice la geometría fractal. Lo que está arriba está abajo, aquí es la representación del sol ¿El sol qué está haciendo? El centro del sol La mayor energía está concentrándose en este recipiente O de este recipiente está saliendo también ¿No es cierto? Ahora, si miramos también, ¿qué vemos acá? Vemos seis planos, ¿no es cierto? Cada plano, ¿qué significa? El chulo, ¿lo quieres decir? ¿No es cierto? El conocimiento, pero más que todo, ¿qué es el chulo? ¿Qué es el chulo, chicos? ¿Cómo le ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Quién nos llama la atención aquí? El infinito. El espiral, el infinito, el infinito, el universo, la galaxia? ¿Sí o no? El gran atractor que está aquí, este es el gran atractor. El, el, el agujero negro que tiene nuestra galaxia está determinado. Hacia, hacia allá va toda la materia. Entonces la geometría fractal de la física actual. Esto es lo que nos está diciendo acá. Simplemente es de ese chulo pero más esquematizado. Si lo ven acá? Son en realidad seis churros. Cada chulo tiene su cantidad de... ¿De qué será? Vueltas, pero ¿qué más? De cuentas, ¿no es cierto? De quincos, que se llama? Uh -huh. Cuando yo tengo seis planos, entonces, ¿qué vamos viendo? El suyo lo que nos enseñaron, el norte, el suyo el sur, el antisuyo, el contisuyo, pero vemos el hanna pacha y el ukupacha también. Esos son los seis planos donde nosotros no lo vemos. A nosotros nos ha enseñado a entender la historia como una línea de tiempo, ¿no es cierto? Un antes, un ahora y un después, y se acabó uh -huh. las las culturas nuestras siempre vieron esta forma de la historia. Estirales. Ir y volver siempre. Siempre estuvimos aquí, siempre vamos a estar aquí. En otra situación somos materia, somos vibración, vamos a estar acá siempre. No nos hemos ido, vamos a estar con nuestros seres queridos siempre. ¿No es cierto? Esa es la cosmovisión nuestra, es la riqueza nuestra. Por eso para ellos el color negro, para nuestros ancestros, el negro es alegría. Es vida, porque el negro, ¿qué hace cuando estamos con un sol radiante? Ya nos obliga a sacarnos la ropa. El, el negro atrae el sol, el calor, a diferencia de la visión hispana, que es dolor, llanto, ceniza, lágrimas, muerte, el caboce No, nosotros hemos sido diferentes, teníamos una visión más consciente del mundo. Entonces aquí tenemos los seis planos. ¿Y aquí qué vemos? Los grandes árboles ¿no? Probablemente está el Dinambur, estarán todo. Parece, al parecer sería la pequeña cordillera de lo que a mí en geografía me enseñaron, la del pequeño Toisa o del Cero Escaleras. O el Sixi, como se le llama. ¿Ya? Entonces estaría aquí todas las montañas y si teníamos un poco más de tiempo, iríamos identificando una, otra, otra, ¿no es cierto? Normalmente, ¿cómo se cuenta? Desde aquí, en sentido antihorario, porque así gira la Tierra, así gira el universo, en este sentido. Eso para ilustrar un poquitín. Gracias. Gracias. Maestro, yo quiero que le conserve dentro de, de su museo que realmente cuando le conocí a Calmito le puse una, una situación. Le dije, maestro, usted las, ma las manos que transmuta. Eh, transmu ¿Por qué? Porque realmente dentro de sus lienzos viene reflejado toda esa capacidad que usted tiene y... Que las generaciones posteriores conozcan cómo comimos nosotros. Hablamos, hablamos de, inclusive, como decía mi compañero, que no les conozco a todos, a nadie más bien dicho, pero eh, hablaba de gastronomía, cómo éramos, qué comíamos, inclusive de la calabaza, la pepa de calabaza. Eh, ojalá tenga algún momento. El ACO, digo, es el ACO. Sí, que el ACO, lógicamente, <risa> que comenzó a, a hacerlo de una manera. Eh, como era el, el arroz de cebada. Y que lógicamente primero le tostaban, luego le, le tacaban en un taquero o un taquero, que dependiendo del de, de idioma coaque y todo, ¿no? Que, que significa eso. Eh, luego le de tostado le tacaban, luego le molían en, en las piedras, luego salía de eso, eh, apartaban el aco y el arroz de cebada, el aco crudo que luego también. Pero ya se vi cocido porque no estaban y luego le ponían la panela, la canela, algunos, algunos ¿no? ¿no? Eh, ingredientes más, y lógicamente está de aún depende como el pinol, que era el alimento principal los de, de los aztecas. Así es que, maestro, para usted, no. con mucho gusto. Yo, yo, yo quiero agradecerle. A mi gran psicólogo, Servio Cadena, a cualquier día, sea de mañana, de tarde, nos encontramos, nos juntamos, nomás a conversar, como si fuéramos muchachos, como si fuera la gorga y lo que conversamos es solamente de arte. Muchas gracias, maestro, esto, esto es un regalo para el pueblo, porque desde que vine a casa San pues, José de Minas, eh, es algo mágico, me han comenzado a regalar arados, yugos me eh, han comenzado a dar cosas de la tradición, elementos de la tradición. Ahora ya está bastante adelantado, eh, necesito mucho espacio, los aliados son grandes. ¿Para qué? Para hacer el museo etnográfico, pero yo me estoy sentando, mi papá fue siempre agricultor Ya hasta ahora vive, tiene 97 años, mi papacito hicieron un aplauso desde aquí porque... para tener, mantenerla abierto, ya que al señor Valencia, que es vicepresidente, le he querido dar las llaves, él por respeto me ha dicho que esté ya mucha igual la gente, y así lo hemos hecho, ha venido gente de universidades mucha gente a visitar los museos. Pero lo importante que aquí esté el museo y estas piecitas para mí son muy importantísimas y vamos a lucharle ya con nuestras personas que son tan conocedoras para hacerle, eh, no, a de parte del museo democrático hacerle la, se, se, sería un pensamiento sobre la agricultura, no la agricultura, no porque nosotros somos gente de México. Muchas gracias. <tose>